Asimismo, nos acompaña Juan Camilo Vargas González, docente investigador de la Universidad Nacional de Colombia, médico neurólogo, subespecialista en enfermedad vascular cerebral, con mágister en epidemiología clínica. Actualmente, candidato a doctor en epidemiología y bioestadística en Western University en Canadá. Cuenta con una extensa experiencia clínica asistencial en urgencias y hospitalización, tratando pacientes con patología neurológica y neurovascular. Amplios conocimientos en epidemiología analítica y participación en la creación de guías de práctica clínica para el Ministerio de Salud en Colombia. Ha sido conferencista en eventos médico-científicos internacionales. Adelante, doctores. Entonces... Eh... Inicialmente, pues agradecerle a la Agencia Nacional del Espectro, eh, eh, a Carol y, y a Diana eh, por la invitación. Eh, es un gusto para mí y es un honor estar eh, representando a este equipo de trabajo que hemos conformado para realizar este proyecto, que se denomina eh, Señales de Radio Sistema 5G y Salud Humana, análisis en el contexto colombiano, y que, eh, pues, eh, presentaremos a través de un, un reporte eh, parcial, un reporte, digamos, eh, preliminar de resultados, un proyecto que aún está en desarrollo. Iniciaremos la presentación del proyecto, posteriormente eh, eh, algunos resultados que tenemos eh, sobre el aspecto de simulación numérica, luego desarrollo de un banco experimental y finalmente un estudio de percepción que se ha desarrollado. Eh, respecto al proyecto, eh, podemos decir que eh, es un proyecto que eh, se suscribió eh, como resultado de un proceso abierto una convocatoria de investigaciones eh, 2021 propuesta por la ANE en el año 2020 eh, este contrato y este proyecto inició ejecución el 24 de marzo de este año es decir que llevamos aproximadamente nueve meses eh, trabajando en él y pues en él confluye eh, un grupo de trabajo que eh, busca eh, pues abordar los varios temas que hacen parte del proyecto entonces tenemos eh, profesionales que están trabajando en el aspecto de desarrollo de un modelo anatómico físico para realizar experimentos sobre modelos inertes, el ingeniero eh, Edwin Fernando Pineda, la diseñadora María Patricia Barajas, tenemos un equipo también trabajando en el aspecto de simulación electromagnética de alta precisión, el ingeniero José Luis Duque, Marlon Patiño, Sebastián Ramírez y Duana Agudelo tenemos otro grupo de personas trabajando en el desarrollo del montaje experimental, están el ingeniero Andrés Gallego, Santiago Rodríguez, Javier Arevalo, Sebastián Chávez y Gabriel Martínez. Y eh, de otro lado tenemos también un trabajo enfocado en, en la realización de un sondeo de percepción a cargo de eh, eh, la eh, especialista en mercadeo Sandra Bernal y el doctor Juan Camilo Vargas que también es un es miembro digamos, del comité directivo técnico científico del proyecto la parte de eh, digamos, dirección administrativa encontramos al ingeniero Edwin Ferrer como gerente del proyecto, ingeniero Javier Ojeda encargado de la parte de, de coordinación administrativa y tenemos un grupo de dirección técnico científica entre los cuales está el profesor Francisco Román eh, el, los profesores Manuel Pérez y Arturo Fajardo de la Javeriana, el, el profesor Francisco Román es de la Universidad Nacional, es director del grupo de compatibilidad electromagnética, y tenemos del lado de medicina, percepción y epidemiología el doctor Juan Camilo Vargas. Y finalmente quien les habla eh, con mucho gusto aquí, eh, Javier Araque. Eh, vamos a iniciar eh, presentando algunas consideraciones y resultados que tenemos respecto de la parte de simulación que es fundamental debido a que permite pues, obtener resultados eh, de una gran precisión eh, y que no son posibles eh, mediante técnicas experimentales debido a las limitaciones inherentes a estas. Entonces, se definió inicialmente un flujo de trabajo para la realización de simulaciones. Eh, inicialmente se, eh, perdón, voy a, tal vez esto está cubriendo un poco aquí, eh, se definió inicialmente un conjunto de escenarios de exposición a los campos electromagnéticos. Eh, donde los escenarios consideran, por un lado, la manera en que los usuarios hacen uso de su terminal móvil o su equipo de usuario, donde puede estar ubicado, por ejemplo, aquí, en una gran proximidad al cuerpo, eh, tanto para hombres o para mujeres, eh, puede estar también en posición de llamada, estar muy próximo, puede estar también en posición de videollamada o de lectura, y también eh, podemos tener exposición de vida no al, al terminal móvil, sino que a, a, pues debido a las estaciones base, en este caso la infraestructura asociada a la tecnología, en este caso los, los, nodos, los nodos B, genos B. Eh, una vez se definen estos escenarios, eh, uno caracteriza los escenarios ya a nivel muy técnico, considerando potencias, niveles de campo, eh, características ya en detalle como la polarización, el ancho de banda y demás. Y estos parámetros eh, son muy importantes luego para hacer su análisis. Eh, es importante también eh, que la herramienta de simulación que se use sea validada y que el flujo de trabajo adoptado allí sea validado porque estas herramientas pues, eh, requieren la configuración de un amplio número de parámetros y pues, eh, es importante eh, digamos estar muy seguros sobre la precisión de los resultados que se va a obtener allí entonces esa es una parte fundamental de validación. Después de esto se seleccionan modelos anatómicos computacionales, ya vamos a hablar un poco más adelante de esto. Aquí básicamente se busca eh, representar aquellas características anatómicas que son relevantes para eh, encontrar digamos, cualquier interacción indeseada, cualquier efecto a la salud. Después de esto, ya habiendo parametrizado eh, el escenario, se genera un modelo de fuente de campo dentro de la simulación electromagnética donde pues, se tratan de manera diferencial el caso de terminal móvil, el caso de infraestructura. Después de esto se realiza simulación electromagnética. Eh, el resultado de esta simulación electromagnética básicamente es un nivel de campo en el interior del cuerpo y de allí es posible estimar la tasa de absorción específica, es decir, el ritmo al que se eh, deposita energía de microondas en el cuerpo, en los varios tejidos del cuerpo y con gran nivel de detalle. Esta información posteriormente se utiliza para realizar simulación térmica que permite estimar el incremento de temperatura y luego los resultados se comparan con lo que son las recomendaciones vigentes. En este caso, pues estamos hablando de la recomendación de la EGNIP en la edición 2020 que incluyó ya provisiones justamente pensando a los despliegues eh, 5G y especialmente en, en ondas milimétricas. Hablando de la selección de los modelos computacionales y de la herramienta software empleada, pues nosotros estamos usando un software denominado Sim4Life, que es específicamente desarrollado para el análisis de la interacción de campos electromagnéticos con el cuerpo humano. Aquí tenemos eh, dos ejemplos de modelos anatómicos: uno masculino, uno eh, femenino, eh, y vemos que estos modelos cuentan con un gran nivel de detalle, es decir, que representan todas las estructuras del cuerpo. Eh, y eh, lo representan considerando los parámetros eh, eh, dieléctricos, en este caso electromagnéticos, los parámetros térmicos, también los parámetros mecánicos, y pues es una herramienta que es fundamental para el estudio que estamos eh, desarrollando y que se usa también en otros ámbitos de interés, como son, por ejemplo, eh, los, las terapias basadas en campos electromagnéticos y también las herramientas diagnósticas basadas en campos electromagnéticos, como puede ser la resonancia magnética nuclear y otros. Entonces, es una herramienta muy usada. Y dentro de esta herramienta se encuentra este grupo de modelos que hace parte de la denominada Virtual Population versión 3, que es desarrollada por la, eh, por la fundación ATIS, donde ha hecho una compilación muy juiciosa y exhaustiva de todos los parámetros conocidos de los tejidos corporales. Eh, estamos hablando pues, de, de, de más de 100 tipos de tejidos con sus respectivos parámetros caracterizados sobre una banda muy amplia de frecuencia y que permite obtener estos resultados que, que estamos eh, o vamos a presentar parcialmente aquí en este, en este día. Entonces, voy a permitir presentar eh, un escenario eh, que es muy común y es un escenario que nuestro análisis preliminar pues, ocasiona, digamos, en los niveles de exposición más, eh, más altos dentro de los considerados. Entonces, eh, aquí tenemos algunos parámetros, digamos que... Eh, para no entrar en detalle, estamos simulando la banda 3.5 GHz, que constituye, es decir, es la banda en el rango de frecuencia 1 eh, previsto para el despliegue del sistema 5G en Colombia. Tenemos un dato de entrada, como son la amplitud aplicada a la, a la antena, un tipo de antena pues, específico. Y posteriormente aquí tenemos los parámetros eh, de simulación térmica. Voy a saltar entonces a los resultados, Aquí tenemos eh, inicialmente algunos cortes que están centrados alrededor del punto de máximo. En realidad el punto de máximo detectado para este caso está en el hélix de la oreja. Esto significa pues, que entre la parte exterior de la oreja es la más alta, como es de esperarse dado que es la zona más próxima al terminal móvil. Sin embargo, los niveles en este caso de tasa de específica están muy por debajo de los eh, especificados en el estándar a partir de las restricciones básicas. De hecho, aquí tenemos una escala de colores que va hasta 4 vatios por kilogramo, que eso es realmente es el doble de, la, de, la, de lo que indicaría la restricción para esta zona corporal. Y digamos que esta apreciación de, de un nivel de, de, de absorción muy bajo se confirma también cuando nosotros pasamos a hacer la, el análisis eh, térmico, es decir, analizar la dinámica de cómo este calor eh, ingresa en el cuerpo y cómo se distribuye a través de los procesos naturales corporales. Entonces, eh, es interesante que el modelo térmico en este software sim for life eh, pues incluye, todo, digamos, los mecanismos básicos eh, de disipación de calor, como son la difusión, es decir, que el calor tiende a, de, eh, digamos, dividirse o atiende a, a, a la uniformidad en la zona, incluye también efectos como la perfusión, esto es, pues, el, el efecto de eh, evacuación del calor a través de, por, por el, en este caso, el flujo sanguíneo a través de los tejidos, ¿sí? Y también incluye las interacc interacciones térmicas con el entorno a través de la definición de una temperatura ambiente. Lo que estamos viendo aquí son algunos cortes. La escala de temperatura, perdón si no se ve muy bien, pero estamos hablando aquí que los valores máximos son del orden de 0.19 grados. Y este corte es este corte horizontal, es decir, que aquí tendríamos la cabeza de la persona y aquí está mirando hacia adelante. Entonces tenemos un, un aumento de temperatura que realmente es muy reducido. Estamos hablando de 0.18 grados, algo menor, y esto es en la zona de la oreja. Y ya en las partes, digamos, más sensibles, más importantes, el interior de la cabeza, tenemos aumentos de temperatura que ni siquiera alcanzan 0.1 grados centígrados. Un resultado similar se obtiene para otro corte, este corte de hecho incluye una porción de la oreja y aquí ya unas, unas porciones del hombro, pero nuevamente aquí vemos que los aumentos de temperatura son extremadamente bajos. Entonces, esta, estos resultados que tenemos aquí nos permiten evidenciar que, eh, de hecho, para, bajo suposiciones muy conservativas, porque, por ejemplo, aquí en nuestra simulación nos incluyen los mecanismos naturales de disipación de calor, como son la sudoración y otros ya eh, más avanzados, que de hecho ayudarían a reducir este, este aumento de temperatura, pues tenemos eh, una verificación de, eh, pues del estándar de la recomendación, en este caso de, de la EGNIR eh, 2020 y pues de ediciones anteriores que para esta parte se refiere de esa manera. Entonces, vamos, eh, esto es para una idea, nosotros estamos, eh, digamos que la idea del proyecto es, conectar la academia, en este caso con eh, los reguladores, la Agencia Nacional del Espectro, y también con la comunidad. Entonces, estamos también buscando publicar los resultados, mostrar. Entonces, eh, parte de estos resultados serán presentados. El artículo fue sometido a esta conferencia UCAP 2022. Estamos esperando respuesta y, pues, eh, veremos allí ya las versiones finales de todos estos resultados que estamos teniendo. Voy a hablar ahora del diseño de la etapa experimental del proyecto Aquí tenemos eh, un, un, un esquema de cómo está previsto, realmente esto es eh, eh, basado, muy basado en lo que, en lo que pues es el estado del arte en este tipo de estudios, ¿no? donde se cuenta con un modelo anatómico, se cuenta con una sonda de campo y esta sonda de campo se desplaza en el interior del modelo anatómico que realmente está compuesto por un, un contenedor, llamémoslo, y un líquido, un fluido que está modelando allí, las características de los tejidos dentro de, de, de ese modelo y que emula la constante dieléctrica y sus pérdidas para, eh, digamos, presentar un, una, una condición lo más aproximada a la realidad. Nosotros tenemos aquí nuestro dispositivo emisores, aquel que inyecta energía, entonces dependiendo de la configuración podemos estar hablando de un terminal móvil o podemos estar emulando el campo eh, generado a partir de un elemento de infraestructura y eh, pues eh, esta sonda de campo eh, va a hacer el barrido y va a hacer una captura eh, en el espacio tridimensional de los niveles de campo para de allí estimar el nivel SAR. Respecto a lo que es el montaje tradicional, nuestra propuesta aquí incluye primero eh, el uso eh, o más bien eh, el, eh, aquí el barrido realizado manualmente por un operador humano, esto a diferencia de la práctica usual en la que se tiene un brazo robótico, eh, esto lo hacemos por costos eh, y también por seguridad, por facilidad eh, y por flexibilidad eh, en, nuestro, en nuestro montaje. Eh, eso implica que debe hacerse un seguimiento óptico de la posición para poder eh, eh, correlacionar esas mediciones de campo con una, una posición en el espacio tridimensional y para esto se tiene eh, aquí un sistema óptico que va a ser el seguimiento de la sonda a través de un conjunto de marcadores que se ha, se ha adaptado aquí. De otro lado tenemos aquí eh, computadores que van a estar controlando el emisor, el receptor y también la parte de captura de posición para pues, obtener eh, las mediciones completas como se esperan. Aquí está el esquema, eh, ya, vémoslo, ya visto eh, a nivel de, de sistemas que están involucrados allí, entonces tenemos un computador en el cual está eh, corriendo MATLAB y está haciendo el control de la parte de registro de posición a través de dos cámaras independientes eh, en un computador. De otro lado tenemos un computador que está encargado de la transmisión y de la recepción de la señal, ¿sí? Y aquí tenemos la otra parte del hardware que sería la sonda de campo, ¿sí? Y sus marcadores ópticos para hacer un seguimiento efectivo de la posición. Bien, Respecto al montaje experimental, eh, una parte importante es el desarrollo del modelo anatómico. Entonces, esto nuevamente con la intención de realizar una apropiación de conocimiento, de tecnología, se propuso el desarrollo con la industria local de estos modelos. ¿no? Estos modelos pues hacen parte de estándares, existen eh, y se pueden comprar hechos. Nosotros decidimos eh, complementar, eh, digamos, eh, la, la disponibilidad de un modelo, porque como les mencionaba antes, eh, nosotros estamos trabajando en un equipo grande que incluye la, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, eh, donde en la Universidad Javeriana pues, se cuenta ya con un modelo anatómico estándar y los materiales respectivos. Esto resulta de interés en este caso desarrollar también un modelo propio y que se puede comparar con esa referencia ya eh, estándar que tenemos. Entonces, este eh, se basa en la tecnología local de desarrollo de maniquíes, donde eh, se, se, se partió de un modelo... Eh, real esto es una persona que se usó como modelo y de allí pues se desarrolló este contenedor que por el frente pues, pues representa presenta muy bien todos los detalles anatómicos y es muy delgado de manera que se forma aquí el contenedor en el cual se depositarán los materiales fluidos este este eh, maniquí pues fue sometió un proceso de escaneo 3D para contar con el modelo tridimensional que nos va a permitir de un lado eh, referenciar eh, las mediciones que hagamos ya en la etapa experimental, es decir, entender a qué porción del cuerpo se refiere cada una de esas medidas, y de otro lado va a ser una validación mediante simulación de los resultados que estamos obteniendo allí, es decir, que la experimentación va a ser también una herramienta muy útil para hacer validación de los resultados simulados. Bien, aquí tenemos un esquema de el montaje que se tiene previsto para ese modelo donde se tiene una mesa, que ya, ya está construida, tiene el corte con la forma de la silueta, y una vez depositada aquí, pues permitirá eh, depositar el, el fluido y hacer las mediciones como estaba ilustrado en las diapositivas anteriores. Bien, las mezclas también son un aspecto importante, entonces aquí tenemos un proceso de preparación de mezclas basadas en unas fórmulas encontradas en los documentos estándar, ya adelante los vamos a referir, eh, estos procesos pues, son procesos dispendiosos, sujetos a error, eh, sujetos a, a la necesidad de hacer muchos ensayos y errores. Y, por ejemplo, aquí tenemos eh, eh, la necesidad de usar una cámara de vacío ejemplo, para eliminar el exceso de burbujas en una mezcla preparada inicialmente. ¿no? Entonces, es un proceso dispendioso. Aquí tenemos unas muestras que posteriormente fueron validadas. Fueron validadas, este es el laboratorio eh, de la Pontificia Universidad Javeriana, donde cuentan, con este eh, dispositivo que está en capacidad de medir la constante eléctrica eh, y las pérdidas de materiales en una banda bastante amplia, hasta los 15 GHz. Pues aquí tenemos la muestra, esta es una sonda tipo coaxial abierto, que se deposita aquí a una cierta profundidad y emplea eh, básicamente un analizador de redes vectorial, es decir, que a partir de la reflexión de la onda eh, emitida aquí por este coaxial, se determinan esas propiedades del material. Entonces, esta campaña es importantísima porque la validez de los resultados depende de lograr una constante eléctrica unos parámetros que asemejen lo más posible a los de material real. Es así que el estándar, nuestro estándar de referencia es el estándar IS-IEEE-62209, donde allí, entre otros aspectos, se definen las propiedades dieléctricas que debe tener un material que simula los tejidos humanos. Estos se definen sobre una banda amplia. Eh, aquí nos vamos a enfocar a la banda de 3.5 GHz, que es la banda en la que estaremos haciendo nuestros experimentos en la parte del rango de frecuencia inicial de baja, de banda baja. Entonces aquí tenemos la comparación de unos resultados, donde tenemos la constante dieléctrica, el comportamiento es el esperado con una eh, forma descendente con la frecuencia, y eh, la parte eh, imaginaria de epsilon donde el comportamiento pues, es creciente con la frecuencia. Sin embargo, hay que mencionar que en, en este resultado particular tenemos aún algunas eh, mejoras que hacerle a la mezcla, debido a que la constante está aún algo por debajo de la deseada. Entonces, es un resultado interesante. Tenemos otros resultados, pero por brevedad pues, no, no vamos a mostrarlos aquí. Sin embargo, eh, es importante notar pues, que eh, estamos siendo muy juiciosos en llegar a modelos, a un modelo que es conforme al estándar para eh, tener unos resultados que sean muy de interés, para validar pues, las conclusiones que obtengamos respecto a este asunto de salud, riesgo a la salud y señales de sistema 5G. Eh, la parte del montaje experimental también incluye eh, generación y recepción de señales, tenemos aquí dispuestas dos montajes, el que está a la izquierda se refiere a la banda, eh, el rango de frecuencia 1, es decir, la banda 3.5 gigas, o también se empleará como banda base para la generación y medición en ondas milimétricas con el montaje que tenemos aquí a la derecha, donde aquí estamos empleando unos transceivers que operan en, justamente en esa banda y que son conectados a este elemento. Eh, digamos que eh, en nuestras pruebas iniciales estamos empleando eh, una sonda de campo muy básica ¿Sí? Sin embargo, ya en los experimentos finales se empleará la sonda de campo cercano eh, producida por SPEAC, la sonda X3DB4, que está disponible eh, en, en el laboratorio de nuestro aliado, la Pontificia Universidad Javeriana, y que para la cual pues, se, se requiere generar el soporte que permitirá hacer la marcación de posición y también unos elementos de protección que asegurarán su integridad frente a, por ejemplo, procesos de corrosión y demás dentro del material que estamos generando para simular los tejidos. Bien, estos son realmente algunas propuestas de diseño que están para el desarrollo del soporte y del mar y el marcador allí. Eh, realmente eh, el interés es contar con una muy buena visibilidad desde todos los ángulos o desde la mayoría de los ángulos que tienen, eh, se tienen las cámaras y de allí pues, tener una, eh, una captura de posición muy robusta, idealmente con errores inferiores a 2 milímetros. Hay que decir que nosotros estamos usando eh, MATLAB para eh, la parte de, de captura, procesamiento de imágenes. Sin embargo, los algoritmos de calibración y los algoritmos ya de localización, de, de cálculo de la posición son totalmente propios y pues, desarrollados pensando en nuestro proyecto. Es por eso que eh, el montaje se desarrolla en, una, en un escenario de iluminación totalmente controlada para garantizar pues, la precisión de esta parte del proceso. Bien, aquí tenemos una validación preliminar que hicimos de este montaje. Entonces, esta es una cámara pantallada, una, pantalla, una cámara blindada electromagnéticamente que se encuentra en el Laboratorio Compatible Electrom Electromagnético de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí tenemos nuestras dos cámaras ópticas que es eh, las que permiten hacer el rastreo de la posición. Tenemos un marcador que consta en este momento de tres LEDs y una sonda muy sencilla en el extremo que realmente es un... Conductor coaxial abierto para esta prueba de concepto. Tenemos aquí el, el dispositivo de generación de la señal y el de captura de la señal. Y el objetivo aquí es hacer un barrido del campo cercano en la apertura de esta bocina de banda ancha hasta horn operando en pues, una de las bandas de interés, que en este caso es 3.5 GHz. Eh, lo que tenemos a continuación es ya una ilustración ya más próxima del montaje, es decir, este, este elemento sostenido por un operador y lo va desplazando sobre la apertura y el sistema captura el barrido eh, que se hizo manualmente que son estos puntos y de allí eh, establece los niveles de campo medidos y hace la integración de datos para mostrar el en este caso el, el perfil de campo cercano que está bastante próximo a lo esperado sin embargo pues hay elementos aún por mejorar básicamente nuestra sonda no es la sonda ideal tiene una interacción eh, fuerte con el campo y de hecho allí estriba el interés de usar la sonda eh, spea que veíamos antes está basada completamente en tecnología óptica lo cual minimiza la interacción con la fuente original de campo eléctrico y también con el entorno para distorsionar eh, lo menos posible ese campo. Entonces esta es una validación muy interesante porque demuestra que el, el, la, la, digamos, la herramienta de seguimiento de posición está funcionando bien. Y también el sistema de generación y captura de campo está funcionando muy bien. Bien, este, estos desarrollos también fueron propuestos, sometidos para publicación en la conferencia EUCAP 2022. Estamos esperando respuesta y pues la idea es que allí veremos, eh, eh, tenemos la posibilidad de pues, mostrar los resultados ya en mayor extensión. Bien, el tercer aspecto que queríamos discutir hoy eh, es el sondeo de percepción. porque en la medida en la que uno quiera conectar con la población y con el regulador, se requiere entender cuál es la percepción de las personas, no porque al final la percepción es muy importante y muchas veces prima sobre lo que son los criterios puramente técnicos o, o científicos. no Entonces, para capturar esta percepción se desarrolló un cuestionario de poco más de unas 20 preguntas, en el que se cuestionó a las personas sobre su uso de la tecnología y su percepción, y también se compara la percepción de las personas respecto a la tecnología 5G, tomando como referencia, percepción, eh, la, la, digamos, otras tecnologías de generaciones anteriores y otras tecnologías, digamos, de uso más común, ¿no? incluso FM y demás, que, pues, eh, digamos, la gente está muy familiarizada con ellas y tiene una percepción totalmente diferente, a pesar de estar basadas en una tecnología muy similar, ¿no? Entonces, eh, tenemos por ahora unos resultados preliminares que vamos a presentarles, hay que decir que esta encuesta pues, se ha buscado darle difusión a través de los canales institucionales, de los aliados, también otras universidades, otros contextos. Y tenemos pues, aquí el enlace y aquí el código que le permite a los interesados participar y dar su opinión sobre esta tecnología. Eh, para el desarrollo de este sondeo de percepción inicialmente se desarrolló el cuestionario. Posteriormente, este cuestionario y la metodología de análisis de recopilación de datos fue sometida al aval de un comité de ética. Este es el comité de medicina de la Universidad Nacional de Colombia y, y después de tener el aval, eh, pues se eh, procedió a hacer la difusión. Eh, vamos a ver aquí algunos resultados preliminares. Eh, estos resultados eh, pues eh, muestran de alguna manera... Eh, Cuál es la comunidad? Hay que decir que principalmente por nuestros canales de difusión, pues la, la, las, las personas que respondieron hacen parte de la comunidad universitaria, sí. De allí la distribución de edades, digamos, eh, también de ciudades eh, y, de, y de pues otros eh, digamos niveles educativos. Eh, entonces, pues es un sondeo que nos va a permitir, digamos, correlacionar eh, percepción con, eh, digamos. Nivel de uso de la tecnología y también con nivel educativo y otras variables que van a ser de interés en las actividades de difusión, porque la idea de este estudio es hacer difusión de los resultados que obtengamos y, eh, pues, recomendar eh, en cómo abordar eh, el aspecto de, eh, de despliegue de infraestructura y de uso eh, de los terminales móviles por parte de la comunidad general. Eh, no sé si, si Juan Camilo eh, se encuentra con nosotros para que nos presente esta parte del. ¿De los resultados? Tal vez no, ¿verdad? Eh, no, Juan Camilo no está. Ok, bien. Sí, estos resultados realmente pues yo, yo no me sentiría ahorita en capacidad de presentarlos. Realmente tenemos ya un análisis estadístico preliminar eh, en cuanto a la significancia de los resultados en términos de, por ejemplo, percepción. Eh, lo vamos a ver aquí adelante, percepción del riesgo eh, respecto a la edad. Entonces hay unos resultados interesantes, pero yo quisiera no, en este momento no. De todos modos, hay un, una conclusión interesante que yo podría mencionar de, de las discusiones que tuvimos con Juan con Camilo, justamente, y es que frente a la tecnología 5G hay una posición que, digamos, podría decirse como ambivalente, ¿no? Y esto es extensivo a, a, a todas las personas que responden, ¿no? Todas las personas eh, valoran, eh, el, digamos, los el, beneficios que dan la tecnología inalámbrica, en este caso las que, las que van a dar 5G y las que dan ya tecnologías como 3G y 4G de amplio uso. Sin embargo, existe, tenemos esta reserva respecto al posible riesgo para la salud. Entonces es importante y es uno de los objetivos de estudio es conciliar esas dos visiones a partir de la generación de información que tiene una base muy sólida en, en el mejor conocimiento científico y también ingenieril para eh, abordar esos temores y hacer que las personas tengan un mayor conocimiento y pues tengan una actitud, eh, digamos, más eh, sólida, más fundamentada respecto al uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, ese es el interés y pues son resultados que presentaremos ya a la, a la finalización del proyecto y pues que obviamente la idea es lograr alcanzar a toda la comunidad. Entonces, con eso concluyo mi presentación. Eh, les agradezco mucho por su atención.